este proyecto de mejora de calidad tuve la oportunidad de ser el um, colaborador clínico para un estudio semejante al que estamos tratando de hacer de, en varias unidades en, en, la, eh, en la en la net, en la red del Vermont Oxo, ¿no? del NICQ. Entonces, el contexto fundamental aquí es que la falla de crecimiento estroterino. Vamos a usar esa, esa signa de EUGR, extrauterine growth restriction, sigue siendo un problema grave para los lactantes de muy bajo peso al nacer en todo el mundo. Por ejemplo, en, en el 2015 y no ha cambiado mucho realmente la tasa de de, este, de esta ocurrencia eh, usando la curva de Fenton con un percentil menor de 10 en todas las unidades del Vermont Toxol, era del 53%. Entonces es un problema bastante prevalente. ¿no? Eh, lo importante de esto es que esta falla de crecimiento se asocia con consecuencias graves a largo plazo, como deficiencias del desarrollo neurológico y también retraso del crecimiento en la infancia, en la niñez y probablemente este, en la adultez. Eh, Mucha de esta información por la cual nosotros estamos preocupados este este reporte que lo hizo el doctor Aiken Granz, que actualmente ya no está con nosotros eh, lo publicó en Pediatrics basado en el seguimiento de en la población del NICHD que es una, un grupo académico de 16 unidades en Estados Unidos lo cual demostró, demostró que si había una Um, menor velocidad de crecimiento eh, en estos bebés de muy bajo peso la incidencia de compromiso en el neurodesarrollo era um, más alto en aquellos que crecían con menor velocidad. Podía estar hasta en un 55% en aquellos que tenían una velocidad de crecimiento de menor de uh, um, 12 gramos por kilo por día. Algo semejante ocurría con la frecuencia de parálisis cerebral, tan alta como un 20% en aquellos que tenían una velocidad de crecimiento más baja. Las pautas de la Academia de Pediatría y de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición es que la meta de la nutrición del prematuro no solamente es tratar de cambiar estos scores o etcétera, sino mejorar el pronóstico de estos infantes a un nivel comparable a los bebés que, a, lo, que, a los bebés que nacen a término. O sea, al final no solamente son los números, sino que esos bebés cuando se vayan a la casa, pues tengan un rendimiento comparable a los bebés que nacen eh, con un tamaño normal o a una, a una edad gestacional a término. ¿no? Entonces Voy a introducir de nuevo este concepto que de repente para algunos no está muy claro y que vamos a repetirlo varias veces durante esta presentación, que son las puntuaciones Z. ¿no? Ahí está la ecuación. La puntuación Z es básicamente una, una fracción que la ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para evaluar el estado nutricional y el crecimiento de los niños y que básicamente se eh, relaciona lo que está pasando con un bebé en relación a la um, población de referencia y a la desviación estándar de esa población. Entonces, estas medidas que se obtienen a través de la puntuación Z de un bebé o de una población se pueden comparar a través de la edad y a través del sexo y pueden, por lo tanto, ser sujetas a, a est estudios estadísticos como grupo como la media y la desviación estándar, y pueden estudiarse como una variable continua. A la diferencia de, el, de la frecuencia de pequeño paledaje gestacional si va un, debajo o, o no debajo de un percentil determinado, ¿no? Y, y la, además los valores de puntuación Z pueden cuantificar el estado de crecimiento de los niños que están fuera de los rangos percentiles, ¿no? Unas cositas más acerca de la puntuación Z. Uh, para una medida que puede aplicarse tanto como para el peso, para el perímetro cefálico y la talla, indica que tan lejos y en qué dirección, positiva o negativa, el valor de un bebé en cualquier momento de su cuidado se desvía de la media de la población expresada en unidades de desviación estándar de la población. Es una cantidad derivada de dividir la diferencia entre el valor individual X menos la media de la población dividida por la desviación estándar de la población. La distribución la puntuación Z tendrá una media de 0 y una desviación estándar de 1. Este proceso de conversión se denomina estandarización o normalización. Para explicar gráficamente lo que digo, el score Z de 0 entonces divide a la población en dos partes, de tal manera que un score Z de 1 aumenta esta población de la mitad de 1 en 0.34. Es decir, que un un, una puntuación de 1, en este caso, que sería una puntuación de 1 positiva, entonces, representaría el 84% de la población se mide debajo de la puntuación 1 de ese paciente. Creo que este gráfico hay que recordarlo bastante bien, de tal manera de que se puede extrapolar esto a lo que pensamos en forma de una uh, curva de Gauss. ¿no? La referencia está ahí y en la parte inferior, aquellos que quieren este, es, eh, es, eh, leer más acerca de la importancia del score set. ¿no? Vayamos ahora a la, a, la, a, la, a, la, a la iniciativa de mejora de calidad que hicimos en el St. Joseph Hospital. Como les he repetido varias veces, es un ni nivel... 3 en el estado de Colorado que tiene eh, más o menos 500 ingresos al año. Este, es una población, um, la mayor parte, noventa y tantos por ciento son nacidos en el mismo hospital y tiene más o menos 80 bebés de muy bajo peso al nacer por año. Este hospital ha participado desde el año 2001 en diferentes proyectos de mejora de calidad y en entre el año 2005 y 2006 participamos en la colaborativa del bon para mejorar la nutrición, y se llamó este equipo uh, Food for Thought, Alimentación para el Pensamiento. Eh, se formaron equipos multidisciplinar, multidisciplinarios en cada uno de los hospitales que participaron en este proyecto colaborativo, y eh, se implementaron secuencialmente estos bundles o paquetes de, mejor, de, de potencialmente mejores, uh, utilizando el modelo de mejora del Instituto de Healthcare Improvement. Estas son las unidades que participaron en ese proyecto. Como ven, estuvieron distribuidas en diferentes estados de la Unión Americana en, en ambas costas. ¿no? Este es el equipo de, eh, del St. Joseph Hospital, eh, una dietista, la, la, la joven con lentes delgada, la farmacéutica, eh, una enfermera Uh, especializada y cuatro enfermeras de la unidad, um, dos de noche y dos de día. Este fue el equipo multidisciplinario de mejora de nutrición del St. Joseph Hospital. Los objetivos de este equipo fueron lograr un patrón de crecimiento que trate de simular las tasas normales de crecimiento en útero, de acuerdo a la sugerencia de la Academia de Pediatría. Esto dará como resultado una mejora en la velocidad de crecimiento, y una, y una disminución en la frecuencia de falla de crecimiento estructurino en el momento del alta. Y como medida de balance, fue mantener uh, o disminuir la frecuencia de enterocolitis necrotizante. Entonces, es interesante de que en las respuestas que hemos este, evaluado del, del, de, la, de las unidades que están interesadas en mejorar la nutrición, el temor a que estas iniciativas, especialmente el avance de la alimentación enteral, pueda aumentar la frecuencia de enteritis necrotizante es un, es un temor muy común y que es frecuentemente discutido. Entonces nosotros en este proceso de mejora de calidad también tratamos de eh, demostrar que realmente este proceso no iba a aumentar o iba, no iba a cambiar. La, la, la, al contrario, de repente podría disminuir la frecuencia de enteritis necrotizante. Y dicho ese de paso, la primera cosa que las enfermeras sugirieron que hiciéramos fue analizar la literatura y ver eh, cuál era la asociación entre una progresión tal vez un poco más, más agresiva de la alimentación enteral y la frecuencia de enteritis necrotizante y realmente no encontramos ninguna evidencia de, de, de ello. Entonces, el diagrama eh, de, de manejo, disculpen que esté todavía en inglés, no he tenido oportunidad de mejorar, el, el propósito fue este, mejorar el crecimiento, por lo tanto, disminuir la frecuencia de falla de crecimiento esoterino. Los uh, manejadores primarios, el primero fue empezar la nutrición parenteral dentro de las primeras horas de vida. Y uh, proveer una, um, posteriormente un uh, ingreso parenteral adecuado. ¿no? Para eso eh, los cambios que ocurrieron en la unidad fue eh, tener una solución uh, de alimentación parenteral con aminoácidos eh, y glucosa disponible 24 horas al día en la unidad y no tener que ir a la farmacia. Luego el siguiente fue, la siguiente iniciativa fue el avance rápido de la administración de aminoácidos e intralípidos. La segunda iniciativa fue empezar la alimentación trófica tempranamente y avanzar la alimentación enteral de acuerdo a un protocolo de alimentación, el cual debería estandarizarse y no producir una, disminuir la variabilidad. Que muchas veces existen las unidades. La tercera iniciativa, que tan, que dicho sea de paso, todas estas iniciativas fueron sugeridas por un experto. El experto fue el doctor Ziegler, de la Universidad de Iowa, que es bien conocido en um, el aspecto de nutrición neonatal, pero cada unidad buscó eh, en la, la evidencia detrás de estas sugerencias y las estableció de forma este, muy individualizada eh, para eso para manejar esta eh, intolerancia eh, eh, que existe en muchas unidades desarrollamos un algori algoritmo para el manejo de los residuos gástricos porque esa era un estándar en la unidad de nosotros las enfermeras siempre chequeaban el residuo gástrico antes de infundir la nueva alimentación y por último, este, proveer este, uh, la alimentación enteral con leche humana, tratando de eh, lograr un ingreso proteico de por lo menos 4 gramos de proteína por kilo por día. Esto se podría lograr fortificando la leche de la propia madre o la leche de banco uh, y ad, además de usar el fortificante aquí viene el caveat que de repente esto es particular al señor Joseph y no es aplicable a otras realidades, es que tuvimos la oportunidad de fortificar esta leche, además con proteína líquida, además del fortificante comercial eh, eh, hecho con eh, leche de bovino. No usamos el fortificante eh, hecho del, eh, de, de leche de donante como el Trolacta, no lo usamos en ningún momento. Segundo, la segunda iniciativa fue. Eh, tratar de aumentar la cantidad de la leche materna de las propias madres de la unidad y por último, la última iniciativa es hacer que la unidad provea cuando no exista suficiente leche de la madre una cantidad de leche de banco sin restricción, de tal manera de que la exposición a fórmula era mínima en estos pacientes. Entonces, este periodo de mejora de calidad, tenemos tres periodos. El primer periodo es el periodo de referencia, en el cual se entre el año 2001 y 2005 se eh, pudieron obtener informaciones eh, de, eh, demográficas de estos bebés de muy bajo peso sin que existiera ningún tipo de intervención de nutrición. El segundo periodo fue la aplicación de estas prácticas, eh, en el cual hicimos el seguimiento entre el 2006 y el 2011 como les dije, iniciar la nutrición parenteral, la alimentación trófica, aclarar el concepto de intolerancia a la alimentación, desarrollar un algoritmo de cómo manejar los residuos, proporcionar leche materna y luego fortificarla adecuadamente y aumentar la alimentación de leche humana mediante el fomento y apoyo de la producción de leche materna propia que se empezó en el año 2006. Estos son los resultados, que es de una tabla un poco complicada, pero Básicamente, nos, eh, está resumida en los siguientes gráficos. En primer lugar, podemos ver en cuanto a la diferencia de los scores Z del peso en el momento del alta. Aquí está toda la población este, eh, apropiada y pequeña paleta gestacional en el momento de la admisión. Todo está junto. Eh, hemos visto de que ha habido un aumento, tal vez un poco um, uh, con los años, Debido a que la incidencia de preeclampsia y toxemia en las madres de Norteamérica está aumentando, probablemente tenga relación con el, el, el hecho de que muchas madres están posponiendo el inicio de la primera gestación hasta que sean un poco mayores por las características de profesionales de trabajo que es, es, a muchas madres eligen seguir ese camino. Entonces, vemos que hubo una diferencia significativa entre el periodo 1 donde no hubo intervención y el periodo 2 cuando sí hubo intervención, y el periodo 3 es el periodo en el cual se usó preferencialmente la leche materna con fortificación adecuada. Entonces, comparado con el, en, con el periodo de no intervención, el periodo 2 cuando se usó cierto tipo de fórmulas y el periodo 3 en el que se usó preferencialmente la leche materna, hubo un cambio significativo en los scores Z en cuanto al peso. Por aquí, gráficamente extrapolado lo que, lo que sigue pasando hasta el año 2021. En la línea azul, podemos ver los scores Z de estos bebés eh, con el tiempo en, en esta población de bebés de menos de 1.500 gramos, el momento de la admisión. Como ustedes pueden ver, es una cosa que no varía mucho a través del tiempo. Pero sin embargo, el score Z al momento del peso, perdón, del peso, al momento del alta, empezó a cambiar. Básicamente, a partir del 2006 hubo una caída en el año 2011, que probablemente fue a una falta de eh, fortificación adecuada de la leche de, de banco. Y posteriormente ha seguido subiendo y ha mejorado notablemente en los últimos años eh, con el uso casi exclusivo de leche humana. ¿no? En cuanto a, a, a esto en forma de una este, control chart, de, podemos ver que básicamente la, la, la, la media de este, eh, al momento de irse a la casa... Hasta el año 2012 era aproximadamente una desviación de menos 1.2 y últimamente tenemos una desviación mucho menor del score Z de menos 0.8. ¿no? Es decir que se está mandando a la casa a estos bebés con un mejor peso. Aquí tenemos algo semejante con los scores Z en cuanto a la talla, en la parte azul, este, vemos eh, lo que está pasando en, en el momento de nacer. Y aquí vemos lo que está pasando con la talla en el momento de irse a la casa. Hubo bastante variabilidad, pero no existe una diferencia tan grande como se ve en cuanto al, al peso. Sin embargo, cuando lo graficamos en una forma de, del delta, o sea, la diferencia entre el score Z del, del nacimiento con el score Z al momento del alta, vemos que esta delta ha disminuido significativamente en cuanto a la talla, es decir, es decir que existe menos diferencia en el score Z al momento de que estos bebés sean a la, calle, a la, a la casa, sugiriendo que estos bebés, la talla de estos bebés está semejando más a la, a la, a la, a la forma de crecimiento. Uh, intrauterino. ¿no? Ahora, ¿cómo este, graficar esto en cuanto se refiere a la, a, al aspecto de, um, de, de lo que usamos? ¿no? Aquí en, en la frecuencia de nuevo de crecimiento extrauterino, en la línea roja, en una uh, uh, euh, gráfica de Short podemos ver que este, el, lo que se ha implementado uh, el tipo de proteína fundamentalmente que se agregó a, a este tipo de alimentación donde se usó la leche humana como sustrato fundamental. En esta parte inicial, lo que dice m, m, proteína modular es la alimentación con la proteína que existía en polvo hasta ese momento. A partir del año 2013, aquí en Norteamérica, la compañía Abbott ya además del fortificante de, eh, líquido de, este, hidrolizado, eh, proporciona una proteína líquida también hidrolizada de origen eh, bovino, pero eh, bastante este, simple, que se puede agregar a la leche humana para poder fortificarla adecuadamente. El siguiente aspecto, vamos a hablar acerca de la... De la eh, de, la, de lo que yo, los, nosotros creemos que es la causa de la enteritis necrotizante. Uno de los um, aspectos, me acuerdo muy bien, en una de las conferencias que es organizada por una asociación de padres de bebés sobrevivientes con necrotas, eh, enteritis necrotizante, hacen una conferencia anual donde invitan no solamente a los clínicos, sino a la gente que está haciendo investigación en el desarrollo de enteritis necrotizante, eh, hay, hay investigadores que han desarrollado un modelo animal eh, y que es bastante difícil hacerlo ah, porque parece que eh, eh, la, para producir enteritis necrotizante en un modelo de, de chanchitos o un modelo de, de ratones solamente se puede hacer eh, con dos condiciones, produciendo. Primeramente, hipoxia isquémica, hipoperfusión en esos animales y en los chanchitos. Una cosa que es requerimiento fundamental es el hecho de que para que ese modelo produzca enteritis necrotizante, solamente pueden hacerlo si colonizan el intestino con un sustrato que mejore la, el crecimiento de enterobacterias y esa es la, la leche este, bovina y mucho más aún si es que se eh, trata con antibióticos a esos chanchitos antes de la introducción de la alimentación este enteral con leche bovina o sea esa combinación de que exista un, una microbiota en el intestino eh, que sea predominantemente no la microbiota que la mamá eh, proporciona en el momento de salir por el canal del parto, sino una microbiota artificial que muchas veces creamos en el ambiente hospitalario. Eh, entonces podemos eh, condicionar que pueda existir este, la enteritis necrotizante. Entonces un ambiente propicio para el desarrollo de una colonización bacteriana normal la tenemos si usamos muchos antibióticos no solamente pre y posnatales. El eh, segundo un ambiente hospitalario colonizado con estas a organismos, especialmente si usamos mucho, muchos antibióticos. Tercer aspecto es alimentación con fórmula y también el nacimiento por cesárea. Entonces esto aumenta, produce una disminución de las bacterias normales, la microbiota normal y segundo aumenta la colonización con bacterias patógenas. ¿no? El rol de los probióticos entonces normales que, que, que, cuyo crecimiento no se debe alterar es múltiple en cuanto a, se refiere a la prevención del daño intestinal que ocurre en la enteritis necrotizante. Es básicamente, eh, las bacterias crecen en el lumen, pero que luego, perdón, este, no solamente están haciendo eso, sino que alteran la permeabilidad de, eh, de las, de las eh, uniones intestinales para que pueda producir una mayor ingreso de estas bacterias. ¿no? Entonces, todo, todo tipo de estrategia que pueda prevenir eh, la, el, el crecimiento de, estas, de esta flora intestinal anormal y la preservación de la flora eh, normal uh, o el microbioma normal eh, son estrategias que pueden eh, servir. Entonces, de tal manera que, que si ofrecemos una alimentación cuyo um, base fundamental es la leche humana, segundo que disminuimos el uso de antibióticos. Y tercero, en el caso del Saint Joseph, tuvimos que a, a introducir el uso de probióticos orales tan pronto como se pueda. Pudimos eh, cambiar el escenario de la enteritis necrotizante, como le voy a mostrar posteriormente. ¿no? Actualmente, en Estados, aquí en Estados Unidos, un 20% de todas las unidades que... Este, reportan al Vermont Oxford, están usando probióticos aun cuando el FDA no lo ha aprobado como, como un medicamento. Sin embargo, existen varias compañías que producen probióticos que los estamos usando acá, pero como suplemento nutricional. Entonces, para prevenir la enteritis necrotizante, el diagrama primario, de nuevo, mis, mis disculpas por estar en inglés, fueron, fue el, el, el objetivo principal fue optimizar el microbioma intestinal. Los uh, manejadores primarios, primero fue la, prevenir la exposición a fórmulas usando la leche materna. Si no había leche materna, usar la leche de banco. Eh, para que exista más leche de la madre, una estrategia importante era eh, usar todos los eh, mecanismos eh, prenatales, perinatales y postnatales para que se trate de aumentar la producción de la leche de la propia madre. Tercero, disminuir la contaminación microbiana de lo que estamos dando a los bebés, para lo cual eh, la estrategia fue cambiar de la, um, de nuevo, mis, mil disculpas si esto no es posible en el país, es cambiar la fortificación. De la, de, de, del fortificante en polvo al fortificante a líquido, la estandarización de la preparación de la fortificación de esta leche en un departamento especializado de la, de la unidad y no al lado de la cama del paciente, y por último el uso de probióticos. Entonces, eh, esto es lo que se hizo eh, en cuanto a aumentar la producción de la leche materna de la propia madre. Entonces se creó unos panfletos que se distribuía a las madres en, eh, antes y o tan pronto como las, la, los bebés fueran admitidos a la unidad. Estaban hechos en inglés y en castellano. También se hizo un video en cuanto a la importancia de por qué el bebé necesitaba la leche de su propia madre. Este video se hizo disponible en las clínicas de alto riesgo de tal manera que las mamás los veían mientras hacían su, con, su consulta prenatal. También el video era disponible en las mamás en la sala de anteparto mientras estaban esperando a que den su, eh, a luz si estaban este, en observación y luego eh, que en las salas de posparto. ¿no? Um, luego este, también se hizo este, otra uh, iniciativa semejante a en cuanto a la educación de los proveedores de la clínica, tanto de perinatología, tanto como los médicos y enfermeras. Y por último, este, se, se tuvo consultores de lactancia para los pacientes ambulatorios y hospitalizados. Entonces, como ven, el, el enfoque de tratar de producir, de que las madres produzcan su, su propia leche. Y por cierto, encima de todo esto, falta poner aquí que el, el, la mamá canguro eh, era ya una, este, uh, una regla en el hospital desde hace más de 20 años, ¿no? Y luego la reeducación del programa a, a todo el personal de enfermería de tal manera de que eh, las enfermeras empiecen a, a, a ser conscientes de que la mejor leche que, es, que se puede dar a un bebé es la leche de su propia madre y la segunda opción era la leche del banco, ¿no? En cuanto a la leche de banco, inicialmente, como cuesta una onza de, de leche de banco aquí en Estados Unidos, cuesta cuatro dólares más o menos. De tal manera de que el hospital uh, aprobó pagar dos onzas gratis para cualquier bebé que la necesite. Eh, se, se pidió más al hospital. El hospital dijo, bueno, vamos a dar 12 onzas gratis. En ese momento, eh, la Asociación de Padres que Ayuda a la Unidad decidió... Este, hacer un grant para que esto se pueda hacer realidad para todos los bebés y empezaron a pagar eh, esta leche que el hospital no, no, um, no quería pagar. Por fin, en julio del 2012, eh, después de muchas presentaciones como esta, el hospital decidió que iba a eh, incorporar una cantidad ilimitada de leche de banco hasta las 3, 36 semanas a todos los bebés de muy bajo peso al nacer, y que no había, iba a haber cuestionamiento. La otra iniciativa fue disminuir la contaminación, cambio de aditivos eh, de polvo a aditivos líquidos, uh, selección de fortificante, elegimos el fortificante de Abbott, luego cambio de proteína en polvo a proteína líquida también por Abbott, no es, no es un comercial a Abbott, no me está pagando nada Abbott, dicho de paso. Um, cambio de fortificante líquido a altamente uh, hidrolizado En abril del 2012, estandarizamos la preparación, almacenamiento y calentamiento de la leche materna fortificada. En el 2014, eh, se creó un, un grupo especial de técnicas de nutrición certificadas para que estas técnicas preparen es, exclusivamente la fortificación. Eh, de nuevo, está la, de la, y por último, eh, fue la, eh, la administración de probióticos. Se usó una forma de probiótico eh, que era eh, manufacturada por esta organización, Resaquat, la cual proveía estos cuatro tipos de probióticos, los cuales eh, se ofrecían como un octavo de una cápsula diariamente, todas las noches, eh, desde el primer día de vida a todos los bebés. Y luego esto era preparado por la farmacia y venían en jeringuitas especiales eh, una vez que se ordena, ordenaban a todos los bebés. Eh, hace un, tres años se cambió la, fortificación, eh, perdón, la, la administración de probióticos a esta forma de probióticos que de nuevo la proporciona estos laboratorios eh, que tiene en... en una composición de probióticos semejante, tiene el bifidobacteria lactis infantis y el streptococos termófilos, muy semejante al risa que nosotros usamos, usábamos inicialmente, pero que es aproximadamente 20 veces más caro del que estábamos usando actualmente. Actualmente ha, sido, ha habido una presión de empezar a usar este tipo de, for de probiótico en el hospital. Esto es lo que, se, lo que pasó con la frecuencia de enteritis necrotizante en el St. Joseph Hospital de nuevo, eh, básicamente se implementó simultáneamente el uso de la leche humana y unos meses después la administración de probióticos y se ve realmente que de una frecuencia de enteritis necrotizante de, 8 por, de más o menos 8% en los bebés de muy bajo peso se bajó drásticamente en 2015 y 2016. A que el año 2015 no hubo ningún caso de enteritis necrotizante. Esto fue cuando lo miramos hasta el 2020. Aparecieron nuevos casos, pero no tan altos, de tal manera que la nueva eh, frecuencia en St. Joseph es 2% de los bebés de muy bajo peso desarrollan enteritis necrotizante. Sin embargo, de eh, estas características de estas son oh, mostró suplemento diferentes. Aquí cuando pues, nos los comparamos con el resto del verbón Toxford. El, la línea azul es el St. Joseph Hospital en la frecuencia anual de enteritis necrotizante a través de los años. En la línea verde son las unidades del bon que no les va muy bien. En la línea roja son las unidades que por mucho tiempo les ha ido bastante bien. Entonces nosotros en el St. Joseph éramos una de las peores unidades y hemos pasado a ser al grupo de las mejores unidades en cuanto se refiere a la enteritis necrotizante con este tipo de estrategia. ¿Qué es lo que ha pasado desde un punto de vista práctico? Antes de empezar estas iniciativas, tenemos una tasa promedio de enteritis necrotizante cuando los hemos extendido más años era aproximadamente de 6.7, básicamente, significaba que había 6 a 7 casos por año. Después de aplicar todo esto, vemos entre dos a tres casos de NEC por año. En cuanto a NEC quirúrgica, antes teníamos dos por año, actualmente tenemos han habido dos en seis años. Muertes por enteritis necrotizante teníamos uno por año, ahora tenemos uno en seis años. Entonces, si lo traducimos esto en dólares, cada caso de en enteritis necrotizante de manejo médico, aumenta el costo de hospitalización en St. Joseph en 100 mil dólares. Y cada caso de enteritis necrotizante quirúrgica aumenta el costo de hospitalización en casi medio millón de dólares. Entonces, este tipo de estrategias de usar leche materna, de comprar leche materna de banco, de usar probióticos y de, y de pagar el sueldo a las enfermeras perdón, y a las técnicas que van a preparar este tipo de alimentación, al fin y al cabo, paga. Entonces, en resumen, en, en primer lugar, las puntuaciones Z para peso y perímetro cefálico en esta iniciativa uh, uh, fueron muy similares durante el, uh, los tres periodos al momento del ingreso. Pero, sin embargo, eh, con estas estrategias uh, mejoraron durante los periodos de intervención la frecuencia de Falla de crecimiento extruterino disminuyó de un 72% a un 40%. Hubo una mejora paralela en la velocidad de crecimiento de 11.4 a 13.6 gramos por kilo por día. La puntuación Z para el perímetro cefálico mejoró significativamente durante el periodo 2. La frecuencia de enteritis necrotizante disminuyó significativamente después de la implementación del de uso de la leche materna. Y la administración de probióticos. Conclusiones, la implementación de prácticas potencialmente mejores en nutrición por un equipo multidisciplinario puede resultar en una disminución de la frecuencia de falla de crecimiento exotirino y menores tasas de enteritis necrotizante y la prevención de estas complicaciones es extremadamente relevante en esta población que está en alto riesgo. ¿no? En bibliografía. Eh, a su, a disponible para ustedes. Muchas gracias.